Hola, Valentín Sánchez, tiene el placer de estar con ustedes. En este tutorial nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar herramientas ofimáticas. ¿Y qué son estas? Bueno, un conjunto de programas y aplicaciones que nos permiten realizar trabajos de oficinas, como por ejemplo, escribir cartas y documentos, hacer presentaciones, eh, hojas de cálculo, entre otras cosas. También está, estaremos viendo tareas comunes en un sistema operativo, como por ejemplo, crear carpetas, copiar y pegar, eliminar y restaurar archivos. Nos vamos con estos primeros puntos. Si, cree, que, si queremos perdón, crear una carpeta en un espacio en blanco, presionamos clic derecho y luego le, le damos a la opción nuevo. Nos desplazamos por ella y seleccionamos la opción carpeta y le colocamos el nombre que, quer que queremos darle a nuestra carpeta también de esta forma si damos un clic acá podemos crear otra carpeta hago otra carpeta para seguir practica practicando Bien, supongamos que esa carpeta yo no la necesito, entonces pudiera eliminarla Le doy un clic derecho y luego a la opción eliminar Aquí me está preguntando que si estoy seguro que quiero mover la carpeta a la papelera Lo mismo que eliminarla Le dije que sí y la carpeta la he eliminado Esto funciona en la vida común igual como el zafacón Que botamos una cosa primero y quizás luego la necesitamos si necesitamos esa carpeta, todavía la podemos encontrar. Vamos al zafacón de la computadora o al o a la papelera de reciclaje. Generalmente esta se encuentra en el escritorio. Y aquí ubico papelera de reciclaje. Le doble clic y le he abierto. Y aquí noto que, que veo la carpeta que creé ahorita, pero en la papelera de reciclaje. Si yo la quiero recuperar, le doy un clic derecho y le digo restaurar. Ahora mi carpeta debe estar otra vez en el lugar original donde yo la creé. Y noten cómo está acá. La voy a eliminar porque era simplemente de prueba. Y ya hemos visto cómo podemos crear y eliminar carpetas. El otro punto es copiar y pegar. Esto aplica para todo tipo de archivos y documentos. Por ejemplo, si yo quiero copiar esta carpeta, ahí dice doc, ahí no dice Documentos. Si yo quisiera copiar esa carpeta, pues doy un clic derecho y le digo copiar. Voy, me voy al espacio donde la quiera pegar y le doy clic derecho, pegar. Esta misma acción se puede hacer también con el teclado. Presionando la, con, eh, la tecla control más la U, la C y ahí copia. Si quiero pegar control V y pega. Entonces tengo una réplica de esta carpeta acá que era simplemente de prueba. La copié y la pegué. En este caso la voy a cortar. Cuando yo corto el elemento se elimina del sitio original y se pega en el nuevo espacio que uno desee dentro de otros de una carpeta a otros yo voy a mover la carpeta que corté que se llamó documentos si me voy a mi carpeta principal primero ya he cortado la carpeta y perdón no la corté ya la eliminé Elimino para volver un poquito atrás. Esta carpeta documentos la voy a cortar de ese lugar y la voy a poner dentro de otros. Aquí pego y ya aquí noto que no tengo la carpeta documentos. Ese es un ejemplo de cómo cortar y pegar. Voy a dejar y finalmente la carpeta documentos en donde voy a hacer unos documentos para lo mismo eh, abro, inicio todos los programas busco Microsoft Office en alguna ocasiones dice solamente Office y dentro de él ubico el que se llama Word yo tengo instalada la versión 2013 usted puede tener otra al fondo lo que queremos es el programa Word Y aquí esa es la pantalla de inicio. Me dice acá que si yo quiero hacer un documento en blanco, si lo quiero hacer con una plantilla ya preelaborada, pudiera seleccionar una de estas. En este caso voy a seleccionar un documento en blanco. Digamos que yo voy a hacer una carta a una entidad cualquiera. En un documento podemos insertar textos, documentos entre otras cosas. Pensemos que voy a hacer una carta a la universidad nosotros podemos insertar imágenes entre otros objetos como se habló de insertar acá tenemos un menú que dice insertar donde le podemos insertar a documento una serie de objetos en este caso queremos una imagen le vamos a dar acá y vamos a ubicar la imagen que queramos insertar yo quería buscar el logo de Uteco, aquí lo tengo la imagen viene en un tamaño muy grande si presionamos una esquinita y la tecla Shift Cuando el cursor se ponga de esta manera, podemos reducir el tamaño de la imagen a uno que se ajuste a nuestra necesidad. Noto que el texto está un poco al lado de la imagen y que ahí no se ve bien. Si, si le doy doble clic, aquí se me activan una serie de herramientas para la imagen. Por ejemplo, le voy a ajustar la posición. y voy a seleccionar la posición que se, que se llama cuadrado esta me permite mover el el objeto en, a cualquier parte del documento y digamos que ahí lo ahí es que lo quiero a un documento a un perdón a un texto yo le puedo dar formatos como por ejemplo cambiarle el tipo de letra Puedo también cambiarle el tamaño. Acá donde está ese número. Puedo eh, ponerle un color al texto, entre otras cosas. Después, eh, con esta herramienta yo puedo aumentar paulatinamente el tamaño del texto y lo puedo disminuir. estamos haciendo una carta podríamos decir ya un tamaño más pequeño aquí estamos haciendo una carta este texto acá necesitaríamos destacarlo Presente, me dirijo a ustedes para solicitarle tal cosa. matrícula 2000 por ejemplo seguimos haciendo nuestra carta ya estamos en la parte de despedida la puedo centralizar acá en estas opciones yo puedo alinear un texto aquí lo alineo hacia la izquierda que es el valor por defecto de acá lo centralizo acá lo alineo a la izquierda y en esas rayas paralelas lo puedo justificar y se ve de esta manera. Este aún lo queremos a la izquierda, pero la despedida la vamos a colocar centralizada. tal este nombre conviene ahí subrayado y si queremos le podemos colocar acá una línea presionando el shift y el guión para colocar la firma también a los textos le podemos dar espaciados o sea espacios entre una línea y la otra que se lo podemos asignar acá en opciones de interlineado por ejemplo tenemos las opciones simple 1.5 líneas doble mínimo entre otros en este caso a la firma le vamos a dejar espacio de interlineado de, en, forma, en formato sencillo y espaciado en cero y este sería el resultado básicamente ya tengo mi carta lo demás sería imprimir guardarla etcétera como estamos haciendo una clase vamos a guardar esto en la carpeta documentos que hemos creado que usted ubique en su computadora el lugar donde quiere guardarla a mí me interesa guardarla acá dentro de documentos eh, y como no me lo voy a colocar solicitud de récord Y ahora yo voy a mi carpeta, documentos, encuentro acá dentro la carta que he creado. Bien, como estamos hablando de Ofimática, ya hemos hecho un documento, ahora vamos a hacer una presentación. Dentro del mismo Office, existe otra herramienta llamada PowerPoint, que sirve para realizar documentos. Ojo, he olvidado un factor muy importante en una carta. Que lo debo colocar ahora en el momento. Dirección y fecha 16 de octubre. ahora si sí estamos hablando guardo mi carta y puedo cerrar mi documento entonces ahora vamos a hacer una presentación dentro del mismo office vamos a seleccionar ahora el que se llama powerpoint ese es, es utilizado para crear presentaciones si me da la word me pregunta si yo quiero hacer una presentación en blanco o si la quiero hacer utilizando una de esas plantillas que ya tiene pre elaborada o prediseñada eh, vamos a seleccionar una en este caso que podría ser digamos esta y me gustó esta voy a crear similar a Word, digamos que yo tengo que quiero hacer, voy a hacer la presentación pero la misma la primera diapositiva que es que se llama en cada slide o cada presentación eh, debe ser con una presentación de mi contenido entonces tenemos una carta verdad donde ya tenemos el logo vamos a copiar de un espacio al otro el logo le doy un clic al logo y le digo copiar voy acá a mi presentación, aquí le di clic derecho en un espacio en blanco lo mismo pudiera hacer con control V que fue lo que hice en este caso control V digamos que yo necesito otro espacio como este para poner otro título, le doy a copiar. Y luego clic derecho pegar. Y aquí tengo el elemento Puedo cambiarle el color de texto a uno que yo quiera o necesite, y también lo puedo ajustar. Las presentaciones se deben alimentar mucho con imágenes, ya que estas llaman mucho la, la atención. pegado la imagen acá y acomodaré más el contenido de manera que los elementos me queden organizados puedo agrandar mi imagen presentación, indico quién soy, para qué es el motivo entonces si quisiera ir viendo cómo va a salir mi presentación presiono F5 o le doy a este icono y en pantalla completa tendré la presentación las presentaciones eh, tienen muchas animaciones y transacciones por ejemplo yo puedo seleccionar un objeto y dentro de animaciones aplicarle una animación si quiero ver cuál es el resultado bueno pues acá cuando llego si le doy un clic, la animación fue que el documento apareciera a las diapositivas le puedo aplicar transacciones y ahí tengo el efecto si noto acá hay otras al final le dejo uno que me guste, tengo mi primera diapositiva, vamos a seguir haciendo otras. Puedo darle acá en, en esta área de trabajo, clic derecho, nueva diapositiva, y aquí continúo haciendo mi presentación, me auxilio del internet y busco algo, sobre, o sea, busco mi contenido. Recuerdo siempre que los contenidos siempre es bueno nutrirlos con imágenes. Selecciono el texto que quiero copiar, le doy clic derecho copiar, voy a mi diapositiva y donde lo quiero pegar le doy clic derecho pegar. Aquí noto que el documento vino tal cual y con una serie de enlaces que se ven bien feos de paso no es bueno copiar y pegar, lo ideal, lo ideal siendo buen estudiante es yo leer el contenido y a partir de ahí elaborar mis propias conclusiones, por lo tanto voy a decir que solamente leí esto y que a partir de ahí voy a hacer mi resumen. voy a decir que Word es una herramienta del paquete ya yo estoy haciendo un trabajo efectivo y no estoy simplemente copiando y pegando un contenido de internet decía que las presentaciones las debemos suplir o no tener con imágenes para enriquecerla la misma voy a buscar una imagen que me guste digamos que esta, clic derecho copiar imagen Clic derecho, pegar. No tuve resultado. Digamos que si se me complica la cosa, yo pudiera utilizar otro medio de cómo copiar y pegar. Hay una herramienta llamada Recortes en Windows, la cual yo puedo copiar solamente un espacio de la pantalla busco lo que quiero copiar le digo acá nuevo selecciono el espacio que contenga la imagen que yo necesito y ahora eso sí yo lo puedo copiar y pegar más fácil donde necesite aquí tengo mi imagen a esta otra presentación le puedo dar transacciones un efecto que me guste de acuerdo al contenido me gustó ese y sigo haciendo diapositivas nueva diapositiva vamos a seguir con Excel busco sobre Excel digamos que yo me sé algo esto es básicamente excel Un, busco una imagen sobre excel utilizo mi herramienta de recortes y busco mi imagen de excel básicamente ubico una que me guste no vamos a borrar mucho vamos a seleccionar una cualquiera copié y pego en mi presentación ahorita no me salía clic yo pegar pues porque tenía varias opciones de pegado fue la que seleccioné entonces ya lo demás es continuar haciendo presentaciones y darle diferentes animaciones guardo mi presentación ahorita creo una carpeta para los documentos y también otra para las presentaciones le voy a quitar el acento porque a los nombres de los archivos no es bueno ponerle acento. Y básicamente ya he hecho mi presentación, lo demás es con, eh, continuar agregándole contenido. Así se va viendo mi presentación. Y ya le puedo la puedo seguir ajustando a mi gusto y a mi necesidad. Ya hemos visto cómo hacer una, un documento, cómo hacer una presentación. Vamos a hacer ahora una pequeña hoja de cálculo en Excel. También está dentro del paquete de Office. Buscamos ahora el que se llama Excel. El cual nos permite realizar hojas de cálculo. acá eh, le voy a dar inicio nuevo aquí tengo plantillas también prediseñadas para excel voy a seleccionar una nueva y bien excel está dispuesto en filas y columnas las mismas me permiten calcular y analizar datos entre otras cosas cerré Cel nuevamente ya que habría algo que tenía trabajando hace un momento para comenzar de cero repito el proceso un documento en blanco entonces decía ahorita que Cel está dispuesto en filas y columnas en las cuales yo puedo realizar diferentes operaciones incluir textos fórmulas calcular valores etcétera digamos que yo tengo una empresa y que quiero hacer una factura se utilizando la herramienta de recortes que es muy útil He traído el logo de mi empresa y aquí arriba lo voy a pegar. En este espacio acá, voy a poner la palabra factura. Yo puedo combinar una serie de filas y columnas si necesito. Tan solo las selecciono estoy en el menú principal y le doy la opción que dice combinar y centrar y ya noto como todas estas filas se han unido también ese color de fondo se lo puedo cambiar modificar su texto entre otras cosas y puedo ir customizando o mejor dicho diseñando mi factura en Excel una factura tiene elementos comunes como por ejemplo la cantidad pues bien decía que una factura tiene elementos comunes por ejemplo como son la cantidad de artículos que voy a comprar la descripción el precio que voy que va a tener cada artículo y digamos que un subtotal de acuerdo a la cantidad que compre este espacio acá yo lo puedo ajustar a un tamaño que necesite y noto que ahora esta línea me sobra le voy a dar de nuevo, con ella seleccionada, combinar y centrar. y volvió, o sea, ha vuelto a las filas comunes solo voy a necesitar este espacio acá He vuelto a combinarle a centrarlo y ese lo voy a dejar en su formato original. Selecciono un formato sin diseño, le doy a copiar formato y si se lo arrastro acá arriba ya tengo el espacio como estaba antes. Aquí noto que me sobra una línea, yo la puedo eliminar estando sobre la misma, dando clic derecho, eliminar. Esto lo puedo poner en formato de tabla Seleccionándolo Y acá en la opción de este border Selecciono uno En el que se noten todas las esquinas Entonces, aquí yo voy a necesitar calcular Cuánto me va a costar cada artículo De acuerdo a la cantidad y al precio Digamos que queremos 10 libras de arroz y que el arroz está a 30 pesos que necesitamos 5 libras de azúcar y la misma está a 15 pesos ¿Qué más se puede comprar para comer aparte de arroz y azúcar? Bueno, tres... Salami... Y digamos que con esos elementos ya voy a hacer mi factura. Lo primero que voy a hacer es multiplicar esta celda por esta es decir la cantidad por el precio para lo mismo me pongo donde quiero multiplicar puedo dar doble clic o simplemente irme acá a la línea de fórmula toda operación matemática en excel comienza con un signo de es igual también puedo utilizar estas opciones de de multiplicación de operaciones matemáticas entonces coloco el signo de es igual Presiono mi primera celda Luego pongo un asterisco Que en computación significa por o multiplicación Y le doy un clic a la otra celda que quiero multiplicar y Ahí estoy diciendo que esta celda va a ser igual a La celda A9 Que es esta, miren, fila 9 Columna A Por, el asterisco La C9 C9 9 que es donde está el precio si le doy enter ya tengo que 10 libras de arroz a 30 pesos me hacen 300 pesos para multiplicar acá la segunda fila que es básicamente el mismo proceso noten ahora que si yo le doy un clic en la barra de fórmula me muestra qué fórmula yo estoy implementando para seguir practicando vamos a crear otra fórmula acá damos clic derecho o simplemente nos vamos a la barra de fórmula acá arriba signo desigual la celda A10 la puedo escribir también A10 y noten cómo me la marca asterisco que significa por o multiplicación la otra celda que quiero multiplicar que es la C10 también la puedo escribir y ahora solamente doy enter y 5 por 15 son 75. Hecho todo esto, si yo quiero hacer terminar el proceso de forma rápida, simplemente presiono una celda que tenga la fórmula, presiono control y arrastro. Y noten cómo multiplicó las demás. Si yo ha colocado acá más artículos. Noto que me lo va sumando Digamos que al final yo necesito un total de mi factura El lo mismo lo tengo fácil Simplemente selecciono todas mis Totales Y acá donde dice autosuma Selecciono la función que te dice suma Y ahí tengo el total de mi factura Voy a combinar estas celdas para que se vea un poquito mejor Y ya yo tengo mi factura Esto va a ser todo por el momento Ya habíamos visto tres cosas básicas Que podemos hacer en Ofimática Como crear documentos Hacer presentaciones Hojas de cálculo Copiar, pegar, entre otras cosas Valentín Sánchez estuvo con ustedes Y será hasta un próximo video tutorial